Buenas tardes, en este video te voy a explicar cómo guardar un documento en PDF. pongamos que ya acabaste la tarea, ¿no? que se te pidió lo que vas a hacer uh -huh. es darle clic en aquí en archivo guardar como eliges la carpeta donde la quieres guardar, por ejemplo yo lo voy a guardar en Descargas y aquí en donde dice tipo le vas a dar clic y vas a buscar PDF vas a poner el título que se te pidió y le das clic en guardar Finalmente regresas a la página donde se te pidió la tarea, por ejemplo aquí, y le das clic en subir, eso sería todo.